Esto es en serio, ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. Naki Soto, queríamos cerrar el año 2019 haciendo distintos comentarios porque este es un programa político, de los poquísimos programas políticos que quedan en este país y yo creo que hay que evaluar de verdad qué está pasando en distintas aristas. Siempre nos han dicho que el, la política es un ajedrez, pero en Venezuela es completamente falso. En Venezuela no hay un tablero equilibrado, las dos partes no tienen las mismas capacidades, no hay instituciones que respondan, hay un ventajismo terrible que hace que, por ejemplo, los caballos del chavismo sean una suerte de motorizados con fal que pueden disparar y, y les garantizan impunidad. Entonces. La cosa no es como la creemos. Entonces, ¿por dónde empezamos? No, no es nada equilibrada. Yo creo que es interesantísimo revisar las cifras más recientes que mm, presentó okay. Data Analysis en Twitter, las volcó Eugenio Martínez, eh, que resumen, bueno, realidades que ya conocemos, que no han dejado de ser las que han sido hasta ahora y que simplemente terminan enfatizando datos que ya sabemos. La cantidad de personas que consideran a Nicolás y al gobierno de Nicolás responsables de una crisis humanitaria compleja como la que estamos viviendo. La valoración negativa de Nicolás que no ha mejorado desde 2015, Nicolás tiene una evaluación peyorativa que lo único que ha hecho año tras año es sumar mayor porcentaje a este tema bueno de que la corrupción sigue sin ser un tema estratégico para los venezolanos un problema sustancial que explique las condiciones de Venezuela y cómo y cuánto el asunto de lo económico termina monitoreando la agenda regular del venezolano. Si le pones a escoger entre institucionalidades, libertades y la resolución de lo económico, van siempre a apuntar a lo económico. Y por eso tenemos meses en los que la política no es que pasó a ser despreciada por la gente, sino que hay una suerte de apatía, porque es como que no pasará nada en el tablero, y entonces la gente se ha dedicado a vivir. Si usted quiere explicar qué pasó en Venezuela en estos últimos meses, piense siempre que hay una buena cantidad de población que que decidió vivir, que decidió ver cómo producía más, cómo se movía, de dónde había incentivos para poder hacer más plata y con eso por lo menos respirar. Veníamos de años con una crisis, un declive tremendo y por lo menos en 2019 se resolvió de manera capilar, superficial, pero se resolvió el abastecimiento de ciertos productos. Fíjense que ahora hay... Productos por los cuales ya no se hacen colas, que ya no son escasos, sino que hay disponibilidad en, en anaqueles, aunque la nueva crisis pasa a ser que son impagables para 80% de la población. Entonces, eso hace que muchos estén preocupados por lo económico, pero el tablero político sigue ocurriendo. Es un país donde parece que no pasa nada, pero en realidad las cosas se mueven. Se mueven eh, peyorativamente además para la ciudadanía y es realmente grave la factura que terminamos pagando como sociedad. Es un país sometido a las normas de, de un régimen absolutamente autoritario, autocrático, con poca legitimidad institucional, pero con absoluto control comunicacional y eso tiene un peso. El discurso del poder tiene un divorcio gigantesco con el discurso de la ciudadanía. Con lo que vive la gente. Y eso lo hace más grave todavía, porque hay, porque hay un nivel de deslinde importantísimo. Usted ve las alocuciones de Nicolás y pareciera que viviera no solo en otro país, sino en otro momento el momento emotivo, el momento de la preocupación es absolutamente divergente con lo que le está pasando a la mayoría, que está preocupada por cómo Carrizo va a llegar a su casa, porque tenemos problemas de transporte o cuánta agua va a tener para lavar la ropa, porque seguimos teniendo problemas importantísimos en la infraestructura de los servicios básicos y nada se está invirtiendo allí. Y sobre esa plataforma o para difuminar el peso de esa plataforma, yo agredo a aquellos que se supone podrían hacer contrapeso institucional, que es la oposición. Y en este caso, la figura de mayor importancia, relevancia institucional, que es la Asamblea Nacional. Empecemos entonces por ahí. Actores políticos en Venezuela. Oposición. Yo diría que son al menos tres oposiciones. Al menos tres. Una que dice, no podemos con este problema, llamemos a los marines, y representa quizás al 10% según mediciones. Otra que dice, no podemos con esto ni podremos con esto, vamos entonces a vincularnos con el Estado y son entonces estos opositores Cariños que van... no a Claudio Fermín. No, y, y que Ay. ni siquiera él es nadie dentro del, dentro del panorama, son los que acuerdan eh, estructuras de, de cohabitación, de espacio de participación, son los cómplices del poder, son los que trabajan como con fichas de intercambio a ver cómo se toman las fotos y salen, igual es un porcentaje mínimo. Y hay otra oposición que dice, mira, no hemos podido con esto hasta ahora, seguiremos intentando, y eso tiene un problema y es que, aunque son mayoritarios, sobre ellos se ponen muchas más expectativas y se frustran a la larga. Porque aunque dicen, bueno, vamos a seguir insistiendo, ¿eso qué implica? Protestar y que te repriman. Reclamar y que te encarcelen. Salir del país y quedar exiliado. Es decir, cualquier mecanismo es frustrante, frustrado y hace que la gente, pues bueno, deposite las esperanzas en la asamblea y luego se la vaya retirando en lo que ha pasado el año. Eh, Juan Guaidó llegó a tener más de 80% de aprobación uh -huh. en encuestas en febrero marzo y luego eso se vino abajo, está ya sobre... Alrededor de 40%. 45%. ¿Sigue siendo el más líder importante. más popular en Venezuela? Por supuesto que sí. Pero ese segmento frustrado que ya no lo apoya, no ha depositado esa confianza en nadie más. Así es. Es, es, un, es como eso una no suerte, de, una suerte de limbo donde, ojo, de ahí ni Henry Falcón, ni Leopoldo López, ni Capriles, ni María Corina han absorbido eso. Este, aunque cada uno tendrá quien le prenda su L y le, y le rece, Seguro. pero esa oposición entonces lo que se ha visto es menoscabada, disminuida e insisto, sin capa capacidad institucional de, de jugar en igualdad. Porque básicamente están en la resistencia. Están viendo a ver cómo cómo cómo aguantan. Y por eso los ataques contra el parlamento. No, es, ha sido una cosa muy loca además porque los rangos de ataque, eh, dependiendo además de cómo va la, la cuota de poder esa semana del chavismo, puede ser patearte literalmente los tableros o puede ser acusar de crímenes a uh, indemostrables, a, a, perdón, pero es que así juega el chavismo, fuera mamá de Madre Gallo. Wow. Puede ser acusarte de crímenes indemostrables. Fíjense, esta semana se ver, aparecen, o la semana indemostrables pasado, pasada... Me suena mucho, pero no sé. Sea. Gracias. Se aparecen en la casa de una diputada, funcionarios de la dirección de... Uh, Contrainteligencia contra inteligencia militar. militar Y le dicen, mire, yo tengo aquí una orden Para que usted se venga conmigo A la sede de Boledita Sur Esta señora le dice, bueno, deme la orden Así yo la leo Y conforme lo que diga la orden Yo decido si me voy o no hasta que usted no salga, yo no le muestro la orden. Es decir, no tenían la orden. La señora toma la acertada decisión de hacer un video, darle difusión a esta historia. Varios compañeros diputados y sus vecinos hacen suficiente bulla como para que la dejen salir. Hay una declaración brevísima de esta historia, chévere. Y al día siguiente aparece el ministro de propaganda de Nicolás, y dice, mira, ¿sabes qué? Es que esta señora es la mamá de los helados de la más reciente operación de conspiración en Venezuela. Esta mujer iba a dirigir la toma de dos instalaciones militares en el estado Sucre. En el estado más importante del país en términos estratégicos, chicos. Un estado de este tamañito, de allí es mi padre, de allí es mi familia. En Cumaná han llegado a matar no digo mentiras, decenas de estudiantes y ha sido absolutamente irrelevante para la vida pública de los venezolanos. Y la tesis del ministro Rodríguez es, una vez que se prendiera el baño de sangre en el Estado Sucre, se iba a desestabilizar a la nación. Un estado controlado también en parte por, vamos a decir, mercados negros de tráfico de sustancias eh, donde no hay ninguna capacidad de, de, de acción. Un, pero es una Un estado novela. donde los pescadores dejaron de cruzar entre Cumaná y la península de Araya porque los piratas a los que no asaltaban les robaban los motores y a los que no las redes y a los que no los mismísimos botes y la gente originaria de allí perdió capacidad de tránsito. Así son las cosas en el Estado Sucre y sin embargo, chico, iba a haber una operación malísima orquestada por un par de diputados opositores que le iban a hacer la vida de cuadritos a la paz de la República. Pero vamos a interpelar esa acción. Si efectivamente la acusación es de terrorismo, porque entonces no se la llevaron. Es decir, ¿por qué tanta debilidad institucional? ¿Sabes qué? Una llegó, cosa llegó Juan lindísima. Guaidó, dijo algunas cosas allí y no se la llevaron detenida. Ah, ah, ah, ¿Qué pasó? Debió soplar a los funcionarios de la DGCM. ¿Cómo es eso? Porque que los lo sopló? que dice, dice Jorge Rodríguez es que Guaidó se presentó en avanzado estado de ebriedad. Wow, o sea, Guaidó borracho es más fuerte que la DGCM en Venezuela. Tú puedes creerlo. Increíble. El bicho llegó rascado le sopló en la cara la DG Cintia, a los funcionarios, los, los desmayó del mal aliento quizás, o de la cantidad de alcohol concentrada en la sangre y en consecuencia en el aliento, y así sacaron a la diputada Fermín por una oreja y se la llevaron delante de los funcionarios de la DG5. Ok, no es un país en serio, o sea, de verdad esto no es un país, es decir... El Estado, el aparato de propaganda, espera que te creas el cuento de una acción terrorista, Ajá. pero del cual no detiene al actor terrorista, Ajá. y luego acusa al líder opositor de tener más poder que sus funcionarios armados y con el control de las armas. No, perdón. Tampoco, Tampoco le importa, tan poca importancia tiene lo que usted y yo como ciudadanos entendamos de esta acción, que no se preocupan por pulir el guión. Okay. Hay, hay, hay también una, un, un dejo de conmiseración con el otro de tú eres tan bruto, loco que para qué voy a entrar en detalles tú te lo vas a creer como yo te lo voy a decir, si te gusta, si no te gusta me resulta absolutamente accesorio unas láminas de powerpoint las mismas que han usado siempre impresas a color donde yo digo, Luis Carlos es el tipo que yo amo y este es el juego de ajedrez que a mí me gusta y aquí a la derecha estaba Valeria, que es nuestra productora, claro. y aquí está Caupi, que es el más chévere del planeta. ¿Cuál es la vinculación entre, entre estas dos personas? Que hay una flecha de PowerPoint. Siempre que hay una flecha de PowerPoint, dos personas están y vinculadas. Y yo la imprimí. ¿Y, y ¿Cuál Esa es, es el prueba. problema? ¿Te gusta o no te gusta? Yo lo imprimí. Si yo lo digo, te la cala. Punto pelota. El fin de esto es ver cómo se rebana a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene una representación mayoritaria de la oposición después de la victoria de 2015, que jamás pudo perdonar ni aceptar el chavismo Ajá. y por eso se han robado las elecciones, han secuestrado la capacidad de la gente de votar y un montón de cosas, pero de esa oposición entonces tampoco se ha mantenido una alianza perfecta. Y no se ha mantenido, una primera tesis que tengo, es porque no todos los diputados iban a entrar a ese parlamento. Por lo tanto, las listas se llenaron de personas que no tienen las competencias. Pero bueno, ya son los diputados que están. Y bueno, algunos no tienen la capacidad de aguante. Entonces ya tenemos la fracción CLAP, que es ese conjunto de diputados sí, señor. que se prestaron para actos corruptos. Tienes otras fracciones que están como cada una reclamando lo suyo, viendo qué tipo de protagonismo tienen. Pero como no han podido, como todavía sigue siendo mayoría, entonces o los exilian, o los persiguen, o los acusan, o, como en este caso... ...van y los allanan en su vivienda. Pero son tan inconsistentes además en esta historia. Okay. Esto ocurre el viernes en la noche hostigan a la diputada Janet Fermín. El sábado Jorge Rodríguez da una explicación para esta acción que ya no es hostigamiento, sino una acción de defensa del Estado contra la maldad de la diputada Fermín y de Fernando Orozco. Y el domingo coinciden los tres actos que son a la conmemoración del deslave de Vargas, los 20 años del deslave de, la, de Vargas. Que, que para el chavismo es un día de celebración. Es el día de la de la nueva constitución sí, para ellos. Sí, la aprobación de una constitución que estás trabajando ahorita por cambiar, o al menos desde hace dos años se supone estás tratando de cambiarla, así que yo no sé qué coño es lo que estás rindiéndole honores en, a la constitución. En 2007 constitución. intentaron cambiarla también. Y ayer le suman esta historia que es decir, mira, uh, o sea, Nicolás da como una segunda interpretación al asunto de por qué estas acciones contra estos dos diputados... Y son tan balurdos que Nicolás ni siquiera se sabía el nombre de los diputados. Wow. El tipo habla de una diputada gris y además se lanza este movimiento en la mano mientras alguien le va lanzando el dato de cómo se llama. Primero dijo Janet después, no importa, no importa cómo lo haya dicho, él es balurdo para la vida en líneas generales, pero ni siquiera los de más reciente data a quienes estás acusando de acciones terroristas te sabes los nombres. ¡Gravísimo! ¡Pero gravísimo! Yo creo que no se sabe los nombres ni de los ministros y viceministros. ¿Tú te sabes alguno? Yo tengo la más peregrina. Venezuela tiene más de 100 viceministerios, así que es completamente absurdo. Incluido el viceministerio del Poder Popular para la Felicidad Suprema del Pueblo. Una cosa así, que sabemos que el ministro de la Felicidad pues agotó los antidepresivos en Caracas y se habrá suicidado. Porque Pobre es que el ya film. no queda más. Sí. ¿Qué pasa entonces? La oposición se enfrenta primero a la enorme apatía de un gran sector de la población que ya no, la, no los acompaña en movilizaciones ni defensa. así es tiene que enfrentarse además a rendirle cuentas a una comunidad internacional a la que le prometieron cosas o a la que le dijeron que había una ruta para poder lograr un cambio institucional en Venezuela y no lo ha logrado es decir tiene muchísimas cosas en contra y además tiene que lidiar con la corrupción los escándalos con el ruido es decir tiene, tiene un montón de cosas que, que, la, que la van a afectar y que disminuye menoscaba su capacidad de acción pero por otro lado tienes al, al, al Estado, a quienes todavía tienen el Estado. Yo no he conseguido hasta ahora nadie que haga un buen mapa de quiénes son los actores en el poder y cuáles son realmente sus vínculos. Porque siempre se nos dice que el poder no es uno solo, no es monolítico, que son un conjunto de agrupaciones que entre ellas se protegen sus propios delitos y demás. Pero nunca nos han dicho quién, cómo y cuándo. Es decir, qué alcanza qué. Eh, lo que uno escucha son ideas muy, muy locas. No sé si tienes alguna información sobre a eso. A mí me llama poderosamente la atención. Fíjate que en la intervención más reciente de Nicolás le hace como la sugerencia a Diosdado Cabello de rescatar el concepto plenipotenciario de la... Constituyente de la ANC. Okay. Y le dice: Bueno, chicos, ¿sabes qué? Al final, si es plenipotenciaria, esta gente puede convocar a las elecciones parlamentarias cuando se le pegue la realísima Pero gana. No puedo vencer la asamblea, me va a hacer ruido en 2020, prefiero eliminarla. Y, y no la vas a ganar. Eso se es es llama la espada de Pericles, Naki. Exactamente. <risa> ¿A quién tienes ahorita como vocero? ¿A quién le está dando latido al asunto de lo electoral? Pedro Carreño. Uh. No, oh. importa este sí. señor, no, importa. no importa cuántos pañuelos Luis Butó exhiba a este señor. No importa. Pedro títulos Carreño se haya comprado. siempre tendrá un Direct TV rondándole por aquí, por la cabeza. Es quien es, digamos. Sí, Hay sí, sí, declaraciones sí. que marcan para la vida toda a un vocero y ocurre con este señor. Incluso comprando títulos, que si de derecho, que si posgrado, que si doctorado, lo que importa. Es Pedro Carreño. Chévere. Y okay. este señor se ha pasado. Dos semanas más o menos en este tema de... Vamos a ir para las elecciones y lo vamos a vencer. ¿Con cuáles méritos? Claro. Si tú me dices al menos cuál es la agenda legislativa del chavismo... Vamos a echarle pierna. No, Pero claro. usted tiene 21 años... En el gobierno, en el poder, usted no ha sido capaz en el último año de diseñar una política pública congruente con las condiciones de este país. Sí. No tenemos un puto boletín epidemiológico, psicótico y de verdad crees que tienes el derecho a elegir a un legislador. ¿A poner allí a la mayoría de la Asamblea Nacional con base a qué criterios? Hacer una elección y ganarla porque cualquier victoria electoral les daría cierta legitimidad según su narrativa. No ¿Cómo se gana una elección? Bueno, manipulando al CNE, nombrando rectores absolutamente complacientes con el partido de Estado haciendo que 5 millones de venezolanos la mayoría de ellos opositores se vaya del país, cambiando las reglas de juego las circunscripciones, la capacidad de votar amenazando a la gente, haciéndola más vulnerable para que dependa una caja y hacer entonces que voten a tu favor y además desmovilizando el voto ¿Seguro? opositor que aunque sea mayoritariamente opositor el país no se puede manifestar en las calles porque lo matan y no se puede manifestar libremente en una elección porque no hay condiciones para Pero eso. Pero hay grietas importantísimas en este sistema. Entremos en las grietas. Hubo una manifestación en Twitter interesantísima, denunciando los asesinatos masivos en barrios. Una manifestación que además no fue espontánea. No, no, Esta no, broma tenía, tenía infografía, diseño tenía diseño gráfico, tenía la misma letra, tenía, tenía todo. Todo lo necesario para decir eso sí, sin decir la franela amarilla, la policía, así en genérico, tiene un patrón cuando ingresa al barrio, asesina de tal manera y acusa que ha habido enfrentamientos y que se estaban defendiendo. Ups. Y siempre que ocurre matan 12 muchachos, 15 muchachos, 20 muchachos. Me pareció interesantísima además la cruza de las variables, porque decía, basta de matarnos en los barrios y que lo hagas además en nombre de Chávez. Sí. Eh, estamos hablando de un movimiento de esta gente que dice Somos chavistas pero no maduristas eh, Que intentan además denunciar las ejecuciones extrajudiciales Pero están tan cooptados política e ideológicamente Que no son capaces de ponerle nombre a esto no, Lo que hacen es como criticar pero no señalar Porque evidentemente aquí tienes que señalar a los cuerpos de seguridad Pero sobre todo a Fiscalía y Defensoría del Pueblo Ajá. Y hay que reconocer, hay que rescatar, hay que sacar otra vez el informe de Michelle Bachelet en la ONU que le aclara al mundo que Fiscalía y Defensoría del Pueblo están conectadas para impedirle a la gente hacer denuncias. Cuando usted dice, a mi familiar lo mató la FAES, a usted no le reciben las denuncias. Le dicen, eso no es aquí, eso no es ahora, eso lo pone en peligro, tenemos la orden de no recibir denuncias. Entonces, claro, estamos hablando, si antes teníamos terrorismo de Estado contra diputados, sí, señor. contra la población más pobre del país también. Porque cuando tienes una comandancia de policía que es sacada de su lugar para poner un, un centro del FAES donde pintan una calavera y la gente tiene todos los días que pasar frente a la gente que mató a sus hijos, Tienes entonces el barrio controlado. Así es. Entonces, ¿cómo ganas una elección? No tienes ni siquiera que competir. No tienes ni si nada. Lo que estás buscando es ver cómo le arrebatas el poder a la oposición que ganó en elecciones en 2015 y aún no se lo reconoces. Bien. ¿no? y la vida está sistematizada a través de la coerción, que es fundamentalmente lo que estaba reclamando esta gente al decir, esto es un gobierno que asesina. Claro, y además no, no se lo estás diciendo con esos términos, pero lo estás reconociendo. Etiquetaban, por ejemplo, a Soraya El Ashkar, que fue la encargada de la. Universidad Nacional de la Seguridad, la UNES, de donde salieron las primeras cortes de Policía Nacional Bolivariana y miren dónde están ahora. Les recuerdo además que la Policía Nacional Bolivariana nace después de que en el año 2006 asesinaran a los hermanos Fadul, a su chofer, a Sindoni, a Aguirre, el fotógrafo de sí, la cadena Capriles que fue asesinado en el marco de, de, de una protesta cercana a la UCB. Y claro, el, el gobierno Hugo Chávez sufrió un problema de, de popularidad gravísimo, donde dijo, bueno, vamos atender la inseguridad. ¿Cómo? Con un Consejo Nacional de Policía, con una reforma policial, la Conarepol pero de ahí en adelante todas las políticas de seguridad han fracasado. Y la de este año, que ha sido matar gente, la política de seguridad es entrar a los barrios y matar gente y además hacerle creer al resto que eso es bueno. Es decir, están matando malandros y un montón de gente dirá, ¡ay, qué bueno! Pero no hay juicio, no hay investigación, no hay nada, lo que hay es gente muerta. Entonces tienes un cierre de año super complicado. Porque no hay legitimidad en el poder, lo que hay es miedo, lo que hay es co coerción de la gente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegamos a este punto? O sea, porque lo que entiendo es que la sociedad civil, que ve que la oposición no tiene los mecanismos para que haya un cambio y que el Estado no le sirve porque de verdad no está a su servicio, bueno, la sociedad civil lo que entonces trata de hacer es sobrevivir, trabaja, ve cómo Carrizo produce, o si no, se va. Entonces 2020 va a ser también un año de migraciones, aquí? Ah, evidentemente es una cortina que se ha desacelerado a razón de la solicitud de visas, del rechazo que ya supone la enorme concentración de venezolanos en varios de los países receptores que dicen, mira, hasta acá eh, importantes movimientos como el que hace República Dominicana que dice, mira, primero te solicito la visa, después te explico que es por principio de reciprocidad, después te digo que no, no es tanto el principio de reciprocidad como tener un cheque más, más menudo alrededor de los migrantes y de esos migrantes cuántos son malandros, han, han terminado de desarrollar una idea que en principio tuvo efectivamente como un, un manto diplomático y al final terminas revelándolo todo, tienes que echar el cuento completo, hay unas cosas que necesitas organizar y donde una migración masiva con nuestra dimensión les rebasó. Les superó. Ah, si, si el desempeño hubiese sido absolutamente... Eh, ¿Cómo decirlo? Si hubiese sido un buen desempeño, si nadie hubiese sido un malandro, a lo mejor la reacción terminaba en el mismo esquema. Sí, claro. Efectivamente, es un problema de masividad. Ne necesitas ponerle freno a esta historia. Yo no dudo que que continúen las salidas, pero efectivamente la agenda de Venezuela no terminó siendo tan rentable en términos de ingresos de recursos para la sostenibilidad de estos migrantes y refugiados, no terminó siendo tan rentable como lo esperaban países receptores como Colombia o como Perú. el propio Brasil. Y Perú también. Entonces, señores, el escenario para 2020 es sumamente complejo. Yo, no, a lo que los llamaríamos nosotros es a ver qué, qué carrizo se aprendió en 2019, la gente aprendió estrategias de resistencia de muchas maneras, sí, señor. pero también aprendimos a burlar el sistema. Uno de ellos ha sido el uso de divisas, y hay que decirlo en, en, en, en plural, porque en estados fronterizos es el peso. O, o, es, o es el RIAI brasilero O eh, son los dólares y los euros Que están corriendo en las ciudades Y esa ha sido una manera Que ha tenido la gente De burlar la hiperinflación Generada por el Banco Central de Venezuela La otra también ha sido Que la gente aprenda A ponerle precios A sus propias cosas Seguro. A sus tarifas A sus servicios A su tiempo A su capacidad A su talento Y eso ha significado Bueno, que en este momento Hay una, un sector de la población Que al menos se esté Salvando Se esté por lo menos Respirando distinto Pero está muy muy muy jodido el asalariado. Está muy, muy jodido el asalariado en Bolívares que depende de la decisión de una política pública. Así es. Un pensionado condenado a 5 dólares al mes, un empleado del Estado condenado a 5 a 10 dólares al mes, maestros, enfermeros, bomberos y un montón de gente más. Entonces, es un país que entra a 2020 siendo el más desigual de América. Gran victoria del chavismo. Después de tanto hablar del índice Gini, entramos a un país de grandes desigualdades. ¿Qué reto entonces tenemos? To ¿De todo orden? Todo. Entonces, tenemos tenemos reto de todo orden. Uno sí, es sí. mediático porque hay que aprender en 2020 cómo se informa la gente que no se está informando porque no tiene medios de comunicación, Ajá. o no tiene conectividad, Ajá. o no tiene maneras de que le fluyan las cosas. Tiene que haber más aprendizaje económico para hacerlo más autónomo posible. Así es. Pero los aprendizajes políticos como que siempre estemos empezando de cero. Es como si hubiese que enamorar a la gente para que exija y espere... Que se cumplan sus derechos. No, sabemos que no es así, pero yo sí creo que es un asunto de relatos, Luis Carlos, y, y allí hace falta como la, la concordancia de muchas voces, que lejos del interés por la cosa pública, por el concurso de la cosa pública, se entienda a sí mismo en, en ese relato. Y lo que digo con eso es, yo celebro la narración que hace Antoni Arias desde Táchira o la profesora Margarita Arribas desde Maracaibo todos los días echan su cuento cada vez que les quitan la luz. Porque los cuentos de la gente sirven de resistencia contra el poder, dejan constancia de los abusos que se están cometiendo y construyen dignidad. Es decir, yo digo esto distinto a lo que dice el aparato de propaganda. La profesora Arribas dijo ayer, anteayer que pasaron tres días sin racionamiento eléctrico en su sector en Maracaibo y alguien se dio cuenta de repente y dijo, esto no puede ser así! Y le quitaron la luz y se la quitaron por 14 horas consecutivas. Wow. Son evidencias que tienes que dejar, de manera que cuando el poder diga, no vale, pero si nosotros somos la cosa más cochi que le puede haber pasado a este país, tú tienes una manera, un relato continuo que te permita contrastarlo, que te permita decirle al otro por qué no es verdad. No es un asunto ideológico, no es un asunto de identidad política con ese sujeto, sino con un desempeño que ha hecho de este país un país. Destrozado. Te compro entonces la palabra, señores, para 2020. Anunciamos entonces que es el año del relato. <risa> Nos van a hacer falta muchos relatos ciudadanos, muchos, muchos. muchas maneras de contar historias y por eso vamos a estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro canal y a lo largo de este año. Ah, sí, en Naki Luis Carlos, todo pegado. Allí hay una campanita. ¿Está de este lado o de este lado? Hay una campanita a la que se pueden suscribir en YouTube. Pueden suscribirse en Naki Luis Carlos, en Spotify, en Google Hangouts, en Google Podcast, donde sea. Donde les dé la gana somos Naki Luis Carlos, pero sobre todo en Patreon.com. slash Naki Luis Carlos Todo pegado Él es Luis Carlos Conste Y ella es Naki Todo el tiempo